Gracias por haber venido. Eh, hoy es comencé el, el treball de, de anar eh, traslladant a la opinión pública el nostre programa electoral, el nuestro programa electoral que, que como de moltes fulles, moltes fulles. tenemos... tenim el, eh, nosaltes en un programa que es un programa que ha tenido una elaboración particular. Es un programa participativo. entre Valladmol y las instituciones sociales, en los movimientos y en las organizaciones, Intermón, OSFAN. en hablado de, de, de financiación en los empresarios, en hablado en expertos. Y una de las personas que hemos ayudado y en la que hemos hablado ha sido eh, Javier de Lucas. Javier de Lucas es una persona... Eh, Entrañable para nosotros, no solo es por la segua eh, amistad, sino por la trayectoria cívica e intelectual que ha desarrollado. Yo, si vos en antes de entrar en, en detalles, ¿no? le donaría la parábola a Javier y después algo, eh, yo eh, me extendería en algunas de las medidas concretas del blog de programa que voy a, a, a presentar. Gracias, Javier. Bueno, pues. No sé si esto funciona así. Yo quiero ser lo más breve posible y por eso me limitaré primero a agradecer la invitación de Podem, que prorroga una invitación que agradecí mucho en su momento, que era la de conocer el trabajo que estaban haciendo de elaboración del programa. También he podido colaborar en… ...en el trabajo de la candidatura municipal de Valencia en común ...con la gente de Guañem... ...y en, en este caso concreto... ...la verdad es que me parece que Podem presenta... ...en lo que se refiere a derechos... ...que es de lo que yo puedo hablar un poco... ...presenta un programa que es difícil... Eh, ...al que es difícil poner pegas... ...y por el contrario un programa que a mí me parece tiene muchos elementos para eh, convencer. Eh, creo que, el, que las dos cosas más interesantes del programa son el proceso de gestación del programa, porque ha sido un proceso de gestación eh, enormemente participativo y en ese sentido abierto y crítico, y sobre todo participativo de la sociedad civil, que es lo que parece más importante, en una candidatura para autonómicas, en el ámbito de derechos, donde los derechos sociales y los servicios públicos son el corazón de la propuesta, porque, en el fondo, ahí es donde se juega el perfil o la apuesta de un programa. Y yo he de decir, en ese sentido, que me parece que el proceso de elaboración es un proceso que tiene esa primera virtud. Segundo, me parece que tiene una virtud si me permiten, no me puedo quitar lo de profesor, metodológica, y es que la estructura del programa es enormemente didáctica, porque se explica la situación, se explica los objetivos, y, en tercer lugar, se formulan propuestas para alcanzar esos objetivos desde el diagnóstico. Yo he de decir que comparto, desde luego, el diagnóstico de emergencia social. Me parece que hay que estar no ya ciego, sino sordomudo, hay que cerrar los ojos, los oídos, la boca, para no clamar por la situación de emergencia social que se vive en la comunidad valenciana, como consecuencia, a mi juicio, y esto lo digo como todo lo demás, bajo mi exclusiva responsabilidad, yo no hablo en nombre de Podemos, para eso están Antonio y Fabiola, eh, como resultado, a mi juicio, de una gestión política desastrosa, ...del Gobierno de la Generalitat, que a su vez, como vimos ayer en las intervenciones... ...del propio presidente y del presidente del Gobierno, el señor Rajoy... ...se manifiesta ciego, sordo y mudo a la emergencia social. Eh, el test de esa ceguera y de esa incapacidad de análisis... ...porque estoy hablando sobre el diagnóstico, me parece que se encuentra precisamente... ...en la ignorancia de las necesidades que tratan de cubrir los derechos sociales para todos los ciudadanos, diría también para todos los residentes en la comunidad valenciana. Y eso me alegra que esté expresamente recogido por el programa, porque no solo se habla de los derechos de los eh, ciudadanos valencianos, sino de los que son vecinos... ...de Valencia, aunque no tengan ese origen... ...o aunque incluso no sean españoles. ¿no? Primero, decía, me parece que el Partido Popular... ...y el Gobierno del Partido Popular ha ignorado... ...esa situación, eh, los números son muy claros... ...y yo no los enunciaré porque están en el programa... ...y los enunciarán los responsables del programa... ...y la realidad es que la caída... ...de 500.000 familias en condiciones de exclusión y la mitad de ellas en condiciones de exclusión severa no encuentra ninguna respuesta ahí donde debería encontrarla que es, es efectivamente servicios sociales públicos y universales cobertura de derechos básicos. Y termino con esto, a mí me convence ver programa, el diagnóstico pero decía también la terapia o las propuestas concretas. Creo que no conozco un programa más detallado y más concreto, a falta de la memoria económica, lógicamente, más detallado y más concreto en derecho a la salud, por ejemplo, en derecho a la educación, en derecho a la vivienda, en medidas concretas para garantizar esos derechos básicos, además, lógicamente, del derecho al trabajo. Eh, como profesor de universidad, me gustaría también destacar, por eso... ...probablemente ya no es de interés tan general las propuestas dentro del ámbito del de sistema educativo valenciano... ...y concretamente del sistema educativo de universidades públicas de enseñanza superior. Apunto dos botones que no me resisto a mencionar. La red de escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Me parece una idea excelente y una idea que va precisamente al refuerzo de medios de educación para todos... Y una apuesta decidida por la escuela pública, inclusiva, laica y plural, que debe ser la apuesta de los poderes públicos. Yo no quiero negar que existan eh, enseñanza privada, ni por supuesto, ni colegios incluso concertados, pero la prioridad, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, tiene que ser esa, lo mismo que la prioridad en temas como. Eh, plan de financiación plurianual de las universidades, programas específicos de apoyo a la investigación, de recuperación de investigadores, me parece eh, extraordinariamente importante y positivo, y por eso estoy de acuerdo con las medidas, por ejemplo, también en materia de salud, el plan relativo a farmacia, me parece muy importante, a algunos les parecerá menor, pero la apuesta decidida por la autonomía individual… ...a propósito del testamento vital y de la garantía del respeto de esa voluntad... ...por encima de comités o incluso de la capacidad decisiva de los profesionales de la salud... ...me parece una apuesta por un derecho básico, que es un derecho que lógicamente tiene una cobertura estatal... ...no es esta el ámbito, por el que yo desde luego eh, trataré de mm, hacer propuestas que reconozcan... Eh, ...su inclusión en sede constitucional, aunque ese es una, un debate para otro día, ¿verdad, Antonio y Fabiola? Sí, de eso hablamos otro día. Muchas gracias, Javier. La verdad es que eh, este programa ha costado, yo agradezco las palabras de Javier... ...porque efectivamente algunos durante mucho tiempo han estado sometiéndonos a, a la presión lógica, por otra parte, de que apareciera el programa, ¿no? El programa es un programa que se ha elaborado participativamente y para nosotros el hecho de presentarlo prácticamente en vísperas de la apertura de la campaña electoral eh, no nos parece ni mucho menos una limitación, porque, ni mucho menos un, un demérito, sino que precisamente nos parece una riqueza en la medida en que nos ha permitido trabajar con la sociedad civil, trabajar con usuarios, con consumidores, con eh, personas, con migrantes, personas… Eh, de, toda, de toda condición. Gente, verdaderos expertos, eh, verdaderos expertos en el sentido de que sufren o gestionan lo que ha sido la, la miseria, el empobrecimiento de los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y bienestar social en esta comunidad. Y, además, también el de someterlo a la revisión, a la crítica, a compartirlo con, con personas del mundo universitario y de otros ámbitos que nos han aportado también sentido común y nos han aportado también solvencia a la hora de conformar el proyecto. El, eh, muy resumidamente, el programa eh, electoral es un programa que contiene los compromisos de legislatura para el cambio político. Nosotros pensamos que, además, es un programa que es un programa realista, es un programa de Gobierno, elaborado, como decía, de, con la participación de la gente, con consultas a organizaciones y expertos, pero sobre todo es un programa realista, es un programa que se puede ejecutar, está ajustado a las necesidades de la gente, es acorde con las nuevas formas de gestión pública que preconizamos. Son las nuevas formas de gestión de las políticas que necesitamos, especialmente en esta comunidad valenciana tan castigada por el clientelismo, por la, por la corrupción y por la miseria desde el punto de vista moral al que nos ha conducido el Gobierno del Partido Popular. Es un programa de mínimos, es decir, es un programa que se puede desarrollar a lo largo de toda la legislatura y, además, puede ser ampliado. Puede ser ampliado siempre desde el diálogo y el consenso. Nosotros somos… Defensores ...de que el programa electoral es un compromiso con la ciudadanía... ...pero es un compromiso de mínimos. La legislatura tiene cuatro años... ...nosotros vamos a trabajar para cambiar la Comunidad Valenciana... ...y cambiarla en profundidad... ...y cambiarla no desde el cortoplacismo electoral... ...sino cambiarla desde el punto de vista del medio y largo plazo. Queremos refundar la Comunidad Valenciana... ...queremos reconstruir la dignidad como pueblo... ...queremos que las personas estén en el centro de la política... ...ahora y siempre. Por eso... El Gobierno que salga de las elecciones del 24 de mayo no va a tener ningún problema en asumir este programa, si es que quiere de verdad contribuir a la regeneración democrática y al cambio de la política. Si me permitís que detalle tan solo algunas de, de las medidas estrella, por llamarlas de alguna forma, que forman parte del programa, aunque os invito dentro, no sé porque técnicamente la verdad es que no lo sé, pero va a estar colgado en la página web, eh, eh, creo que en horas, eh, os puedo adelantar que nuestra idea fundamental es, como decía Javier, luchar contra la exclusión social y eh, salvar a ese medio millón de hogares valencianos, garantizando su protección social, ese medio millón de. Eh, hogares valencianos que están en riesgo de exclusión. Y cuando hablo de salvarlos no estamos salvándolos en términos de lógicas de, de salvación, sino porque estamos hablando de lógicas inclusivas, ¿eh? de lógicas que además tienen un elemento, un factor también en orden a, la estimu a estimular el consumo interno, a garantizar la dignidad de vida de las personas, pero también a actuar en el sentido de que el consumo interno es un motor de economía. En materia de educación eliminaremos los barracones. Sigue siendo intolerable que 14.000 alumnos y alumnas estén estudiando en barracones. Recuperaremos los profesores eh, que hemos perdido en este tiempo, 4.700 profesores que hemos perdido. Queremos, además, y esto yo creo que es importante, eh, trabajar con los profesores... Creemos que la columna fundamental de la educación pública en esta comunidad han sido los profesionales y queremos trabajar con ellos porque, además, queremos eliminar progresivamente las bolsas de interinos. Queremos poner límites a la interinidad. Hay personas que en, la educa en nuestro sistema educativo llevan veintitantos años de interinos. Esto genera no solamente una incertidumbre en cuanto al desarrollo profesional, sino también un trastorno ...para los alumnos que al final no saben nunca con quién van a empezar ni a acabar el curso. Queremos, por tanto, eh, abrir la generación de empleo en educación, queremos reducir la ratio y, además, es fácil. ¿eh? Veamos en Andalucía, por ejemplo, cómo una de las propuestas de Podemos es reducir el número de altos cargos... ...reducir el número de asesores y, con esas economías, recuperar trabajadores para la educación y la sanidad pública. Queremos una educación que esté fundada, efectivamente, en lo público. Queremos una red pública de escuelas de 0 a 3 años. Esos, eh, esos primeros eh, 36 meses de vida son fundamentales para la conformación de la personalidad y la capacidad de integración y socialización de los niños. Está es demostrado por estudios científicos que esos tres primeros años son determinantes y tienen una incidencia directa a la reducción del fracaso escolar en, eh, ...en la adolescencia. Queremos... ...no vamos a cerrar los centros concertados... Entendemos que hay centros concertados, nuestro sistema es mixto, pero hoy no es el momento de cerrar los centros concertados, hoy es el momento de exigirle a centros financiados con recursos públicos un respeto por la calidad, un respeto por la responsabilidad social que tienen al manejar recursos públicos que estamos obligados a fiscalizar y un respeto por la igualdad. No aceptaremos ningún tipo de centro que discrimine a niños y a niñas, que segregue a niños y a niñas. Entendemos que la columna vertebral, como decía, es la educación pública, pero que existe una enseñanza privada, que, una enseñanza concertada, perdón, que no es ahora el momento de crear el caos en el sistema, ni tampoco es de yugular algunos proyectos, incluso educativos de vanguardia o en materia de eh, cooperativo, de, digamos, de base cooperativa que existen. Pensamos que hay que utilizar los comedores escolares y las instalaciones deportivas de los colegios de otra manera. Pensamos que los centros educativos y los comedores escolares tienen que estar al servicio de la comunidad. Primero, combatiremos la desnutrición infantil, ampliaremos el horario y las… Eh, el periodo de apertura de los comedores escolares para favorecer que los niños tengan alimentación incluso, niños y niñas, incluso fuera del horario escolar durante los periodos de vacaciones, cuando sea necesario. Haremos que las instalaciones deportivas estén al servicio de la comunidad, potenciaremos la educación física, ampliaremos de una a tres horas la, el, el tiempo de educación física para generar hábitos saludables en la población. Haremos también que una nueva ley de uso y enseñanza del valenciano. Creemos que el derecho a conocer y a usar el valenciano es fundamental. Queremos una nueva política lingüística, pero que respete también los derechos de las diferentes zonas de nuestro territorio. Queremos recuperar también en la educación el trabajo por la igualdad. Queremos trabajar en coeducación. Queremos crear el agente escolar de igualdad. Queremos que los niños y niñas trabajen desde bien temprano aquellos recursos, aquellos conocimientos, esa cultura, esos valores que impidan después situaciones de delincuencia, situaciones de violencia doméstica o lo que es aún peor, situaciones de violencia de género como la que acabamos de sufrir eh, antes de ayer en Torrevieja, donde eh, murió precisamente un menor de diez años. Queremos trabajar también para eh, mejorar la oferta y la dotación presupuestaria para la formación profesional. Queremos eh, ampliar los ciclos formativos, queremos suprimir la prueba de acceso entre ciclo medio y superior, queremos contribuir a recuperar los eh, docentes, queremos que muchos de nuestros jóvenes licenciados y licenciadas ...puedan ejercer como docentes en los ciclos formativos... ...y queremos también combatir el desempleo juvenil... ...ampliando la oferta en materia de eh, formación profesional. Queremos construir un, unos profesionales... ...que puedan eh, actuar directamente en el, en el sector productivo... ...y que sean útiles para el despegue económico de nuestra comunidad. Queremos eh, además... Revisar a la baja las tasas universitarias. Queremos ampliar las becas. Creemos que se puede hacer. Estamos padeciendo unas restricciones en materia de becas que perjudica lo que había sido uno de los elementos característicos del ascensor social, uno de los elementos característicos. Los hijos de las familias trabajadoras pudimos ir a la universidad gracias al esfuerzo de nuestros padres. Queremos que vuelva a ser posible este mecanismo de integración. Queremos, como os decía. Eh, mejorar el sistema de financiación universitaria. Como decía muy bien Javier, no lo ha podido evitar como buen profesor universitario, está preocupado por la salud de nuestra universidad, por las trampas y mentiras que se les han hecho desde el Gobierno valenciano a la hora de garantizar su supervivencia y su economía. Queremos, en materia de salud y sanidad, auditar la gestión y gastos de la consellería. Queremos recuperar los conciertos educativos. La sanidad no puede ser un negocio. Sabemos que la recuperación de los conciertos educativos, de los hospitales, centros de resonancia y otros servicios tendrán que ajustarse a un calendario en función de la expiración de los contratos, de las concesiones y también en función de la capacidad económica, pero no vamos a renunciar a ello. La sanidad tiene que ser pública, porque la sanidad es un derecho fundamental de las personas. Queremos también hacer una supresión de los copagos, Suprimir los copagos en sanidad, suprimir los copagos en dependencia, suprimir los copagos en farmacia, en todos aquellos sectores vulnerables, en todos aquellos supuestos en que es necesaria la eliminación progresiva de las trabas a derechos fundamentales básicos. Queremos hacer también que la profesionalización de la sanidad pública nos lleve a que deje de haber favoritismos a la hora de la provisión de las jefaturas de servicio en los hospitales y centros de salud. Queremos que haya una dedicación exclusiva de estos profesionales también a la salud pública. Defendemos la dignidad con la que los profesionales de la sanidad pública, médicos, enfermeros y otros profesionales, han combatido la política de recortes, a veces con su propio esfuerzo y dedicando más atención de la que eh, les obligaba sus propias, su propio estatuto. En materia de vivienda, queremos eh, garantizar el, los derechos, el bien jurídico protegido, que significa el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución y los tratados internacionales. No nos resistimos a denunciar la situación… en. La indigna en la que la Generalitat Valenciana trabaja con entidades financieras que desahucian. No nos resistimos a denunciar que bancos, incluso rescatados con fondos públicos, esos fondos públicos que han supuesto más de 51.000 millones de euros, de los que solo se han recuperado apenas 2.000, esos mismos, ese sistema financiero, esas entidades que trabajan con la Administración Pública, están ejecutando todos los días desahucios en la Comunidad Valenciana. Vamos a paralizar esos desahucios mediante una política que imponga, la, como condición para trabajar con esas entidades, el que se respete el derecho habitacional. Queremos que la entidad de infraestructuras de la Generalitat Valenciana recupere el vigor del viejo Instituto Valenciano de Vivienda. Queremos que las mil viviendas que aún tiene la Generalitat, vacías, desocupadas y que solo necesitan una rehabilitación, una puesta a punto para dar solución habitacional a tantas familias, se activen. Queremos que la Generalitat Valenciana firme un convenio con el, con el Sareb con la SAREP y con el FROP, para recuperar vivienda y suelo con destino a dar solución habitacional a la eh, necesidad de tantas y tantas familias. Queremos abandonar el urbanismo salvaje. Queremos que desaparezca la construcción incontrolada e insostenible. Hemos eh, asistido en estos días a un gran éxito, al éxito de los movimientos sociales encabezados por la Asociación Perlorta, que han conseguido movilizar más de 20.000 alegaciones contra la ampliación innecesaria del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, en donde se planteaba la destrucción de más de 4 millones de metros cuadrados de suelo de huerta para la construcción de viviendas en la periferia de esta ciudad, cuando realmente todavía nos caben 40.000 viviendas en el, eh, en, el, en el suelo existente. Queremos también eh, sacar pecho y trabajar con, a, con aquellas entidades financieras que se han sustraído a la que la inmobiliario. Queremos poner en valor las cajas rurales y entidades financieras como la Caixa de Teniente o Caixa Popular, que han trabajado precisamente para que las claus no hubiera cláusulas abusivas, no hubiera desahucios en las relaciones hipotecarias. Queremos, por tanto, trabajar en esos temas y en otros muchos más que yo no sé si es el momento ya de desarrollar o abrir un turno de preguntas, lo que vosotros digáis por los medios. convocación de programa de gobierno, de formar parte y consensuar la posible propuesta con otras fuerzas políticas de cara a conseguir ese objetivo que plantea este eh, pasaporte. Nosotros siempre hemos dicho que si el resultado de las elecciones eh, es plural, da lugar a una pluralidad de fuerzas, eh, trabajaremos. ...desde dos perspectivas. Por un lado, acuerdos programáticos... ...y por eso en esa eh, hablamos de que este programa es perfectamente asumible... ...es un programa perfectamente eh, asumible por cualquier Gobierno... ...que salga de las elecciones. Y en segundo lugar, hemos dicho que los pactos... ...los decidirá la gente, de tal manera que nosotros a priori no planteamos... ...ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de pacto. Nosotros entendemos que esta, la situación de corrupción... La situación de inmoralidad, la situación de miseria social de emergencia, que decía muy bien Javier, eh, hace imposible que continúe gobernando quien nos ha traído a esta situación, quienes nos han traído. Y también quienes piensan nacer, quienes han nacido pensando en darles apoyo. Y, por tanto, nosotros estaremos abiertos a hablar con todo el mundo sobre las bases programáticas de este, gobierno, de este programa de Gobierno y siempre supeditados a la decisión última de la gente. La idea que tenemos es la de hacer una consulta. Nosotros hablamos de la Asamblea Ciudadana, lo cual implica combinar en, lo, en la medida de, de nuestra capacidad métodos telemáticos y métodos presenciales. Yo, yo creo que el Partido Popular, eh, la su principal errada ha sido faltar a la veridad. Ha faltado a la veridad al hacer política, ha faltado a la veridad al eh, tancar el suils a, a la corrupción, ha faltado a la veridad. Cuando, eh, ha, ha fallado a los valencianos y los valencianes. Yo creo que eh, les retallades es faltar a la verdad, la corrupción es faltar a la verdad, la indignidad es faltar a la verdad, tancar Radio y Televisión Valenciana es faltar a la verdad. Yo creo que el Partido Popular en este momento es una institución caduca, podrida y que no puede oferir revés a los valencianos. Yo, eh, eh, fixeuos que es, resulta, todo, curioso, ¿no? curioso, que ahora venga un ministro o todo un presidente de gobierno y reconega la infrafinanciación, que es injusta. Ahí eh, Mateixa se hizo pública un estudio del Instituto un estudi de Institut Valencia de Investigaciones Económicas de Libie eh, y el BBVA, que demuestra cómo la comunidad valenciana estroba no a soles per de 520 euros per baixo de la mitjana estatal en materia de inversión per habitant en educación, sanidad y bienestar social, sino que, fin si tot estén 778 euros per habitant, més baixos que en el año 2009, que hace cinco años. Es decir, yo creo que no ha, no, no puede haber cap, cap explicación, no cap cap justificación. El Partido Popular eh, debería... Eh, Asumir que el seu temps ha pasado y que no pot continuar al front de las instituciones. No voy a entrar ya en, en detalles del día a día, eh, impresionante día a día, triste día a día, de, la, de, la, de los escándalos en la Diputación de Valencia, en los gastos de la alcaldesa de la ciudad y otros. això eso ens coloca en, en una situación eh, grave, porque eso demuestra que durante mucho de temps se ha estat mentint en cuanto a les despeses. Les factures en els calaixos son de nou un exemple de, de faltar a la veritat y que la Unió Europea ha de intervenir para, para, eh, para abrir obrir una sanció a la a la comunidad valenciana ensembla vergonzoso. Como me va a sembrar también en el momento en el que la Comisión Europea, la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, por tres veces va a tener que visitar a esta comunidad y hacer informes negativos al volcán del urbanismo de Valencia. Yo creo que, ya han tenido prou. pro, ¿eh? re, re, una bella frase de... que va a utilizar Faun Science en otros momentos electorales, ya han tenido prou. Yo creo que sí, yo creo que el Partido Popular eh, ha faltado a insultar a la veridad y a los valencianos y valencianas.